Lo que falta en YouTube es programar vídeo para... Es hacer preestrena para suscriptores. Por ejemplo, pulsas. Aquí, después de programado, saldría... Preestrena para suscriptores. Y entonces eliges la hora... Es como el programado. Que te dice la hora y todo eso. Y pones dos horas. La hora para... Que se publique antes para los suscriptores. Y otro día... O otra hora para los que no son suscriptores. Podrían hacer que las miniaturas de pantalla sean GIF, pero en el GIF lo hacen para ser memes solamente. Si están los vídeos programados, si están programados puedes mirar, bueno, a privados, pero también tendrías que verlos si están programados por aquí. Si quieres editar audio, haces así y vas a audio, ¿no? pues molaría que cuando haces un vídeo puedas importar como haces los subtítulos puedes importar diferentes audios entonces eso sería para empresas que hacen trailers películas y eso tendría el, el, el mismo móvil, el mismo vídeo tendría to todas las visitas, pero después en el Analytics tendría ¿Cuántas la, la han visto en catalán? ¿Cuántos la han visto en castellano? ¿Cuántos la han visto en inglés? ¿Cuántos en el, el idioma que sea? Pero solo sería un trailer Solo sería un trailer Y no tendrían que ir subiendo todos los trailers Todos los trailers e irse distribuyendo las visitas Bueno y estos son cosas que faltan a youtube intenté decirlo en aquí en sugerimientos pero me falló y por eso estoy haciendo un vídeo a ver me he dicho algo más ¿Qué era la última cosa que había dicho esto lo he dicho esto también esto también falta algo ver si os acordáis. Pues ya está. ¡Ah! ¡No puedo ferrer! ¡Sí, bro! ¡Tí que me Bueno, pongo solo este porque hay la captura de pantalla hasta aquí. Mierda. ¡No! mes y allí un video amdots osavioskabu introbar y ahora lo envío pero envié ya una vez esto y no funcionó, por eso no me hicieron caso y lo hago en vídeo Bueno, ahora ya sí que he ido, ¿no? Ahora en directo va. Pues ya está.